Ya oramos, no. ¿Cuándo? Uy. ¿Oramos ahorita, hija? Okay. Bueno pues vamos a, a dar principio. Bueno ya están viendo ya el video que ya empezamos. Así es. Eh, y vamos a bajar un poquito aquí esta música. Vamos a, a deleitarnos con un paseo por aquí por, por Francia. Eh, por Francia, wow. Vamos a estar en Francia. Preciosa se ven Pero Mira, ¿qué, ¿qué les parece si Qué oramos niños? un momentito por ustedes, por nosotros y por todos? Vamos a orar. Amén. Amén. Padre, le adoramos, Amén. le bendecimos, Amamos, glorificamos, su santo honramos nombre, y glorificamos Señor. su santo nombre. Gracias, Señor. Por su dándole nombre. honra, dándole gloria y dándole sí, alabanza. Señor, honra, gloria y alabanza señor, señor a usted, padre. gracias por lo que nos permite hacer sí, a través de este programa sus manos de, estamos, de reflexión Guíenos, que todos los días señor queremos estar reflexionando en todo momento padre que cada día y, sí, y como señor. si mi esposa que a cada momento podamos sí, estar siempre reflexionando sí, señor. para honra para gloria y para alabanza sí, de Celestial. su santo nombre que sea usted, mi Dios, señor, el que a No podemos palabra, más que señor. venir ante su presencia. Sí, Señor. Para bendecir a todos y a cada uno de aquellos que sí, nos visitan. Sí, Señor. Que están viendo los videos, Bendiga que los comparten. Todos y cada uno, Y Padre señor, Santo, que usted sea quien nos dé la luz, miedo, la sabiduría, de todo el este entendimiento, video. toda la comprensión. Sí, señor. para que podamos, Señor, llevar siempre un mensaje sí, de paz, Santo. de amor, sí, de confianza, de seguridad. Así es, Padre mío. Que vea todo revestido de esa fe no, señor. que viene y que emana de, de su presencia, mi Dios. Sí, mi Cristo, glorificado Pósenos, Señor, nombre. simplemente a mi esposa y a mí. En el nombre de Jesús. Y que esto venga a ser de bendición para en ti, mi amado. Que venga a ser de bendición para ti, mi amada, Gracias, que ya estás ahí con nosotros. Y que reciba la bendición. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor. Y así en el la recibimos también nosotros para compartir con ustedes Gracias, ese Madre, por estos precioso temas pasaje de, que estemos utilizando sí, señor. para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Gracias, En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Amén, bueno, pues, amén. De esta manera estamos empezando, un poco diferente. Eh, así es. Con esas imágenes de, de, de Francia. Ahí está la torre uh -huh. Eiffel. Eh, muy bonito. Y pues es un lugar muy histórico, muy, claro. muy, ¿Conocido? muy conocido. Así este, es. Bueno, muy conocido por, por, pues sí, por, mucha, por, gente. por mucha gente. no eh, Yo lo conozco nomás aquí en, en las fotos. En las pantallas. <ríe> bueno, eh, miren, <coughs> perdón. <coughs> el tema de hoy el, el tema de hoy es el afán y la ansiedad el afán Pero y la que, ansiedad queremos reflexionar uh -huh. queremos reflexionar sobre el afán sí claro qué es el afán qué es la ansiedad es un mal silencioso que pega a muchos sí así es ¿por qué no hace ruido no, pero no sé, cuando pega. Pega. Así hace es. Hace que la gente hasta se enferme. No, oh, claro, sí, porque, pues sí, o sea, viene un, una descomposición en, en, en cuestión de del el estrés y, y bueno, vienen, vienen pensamientos y cosas que, que no, de, no debería de ser, pero mm -hmm. es. Así es. No debería de ser, pero es, ahí está presente. En vez de ser un día Ay. de júbilo, como se ve aquí. Que con esas imágenes que estábamos viendo día de uh -huh. esos fuegos artificiales. Así te viene ser nuestra vida todos los días, todos los días de nuestra vida. Uh -huh. ¿Para qué afanarnos más allá de lo que no está en control de nosotros mismos? Exacto. Sí, lo, lo único es que hay que este clamar al Señor. Y, y que sea el Señor el que nos, el Señor es que, el que nos ayuda y nos protege y, y, y todo, pero nuestro pensamiento tiene que estar eh, en, en el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente y que dependamos más de Él que de la seguridad que hay en esta tierra porque hay hay los mucha que están, inseguridad los que están dedicados a eso muchas veces no saben ni cómo darlo no, no, no no, está. Teniendo. Entonces, eh, a, a veces nos equivocamos cuando queremos que otro se preocupe por nosotros. Sí. Y ahí empieza un error. Sí, es cierto. Que es cierto. Cuando todos de todos deberíamos preocuparnos por, por nosotros mismos y preocuparnos por, por, los, por poder ayudar a otros. Por los demás, sí. Qué hermoso sería realmente que nosotros nos preocupáramos. Por bendecir a, sí. a ti, por ejemplo, nosotros que pensamos más en cómo bendecirte a ti Que pensar en cómo tú nos puedes bendecir a nosotros Exacto Siempre pensando Exacto. en el de enfrente y no no con... Sí, con que, que uno, bendecir, uno mismo, sí Entonces vamos a empezar, eh, porque los tiempos se nos empiezan a ir eh, Muy rápido Como decimos los chavos, de volada ¿verdad? Sí, este, sí, sí, sí y vamos a estar allí en Mateo capítulo 6, versos 25 en adelante. Y vamos a ir paso a pasito, despacito. Paso a paso. Pero con pasos firmes. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, Así es. Verso 25. Por tanto, dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjate, pues sí, o sea, eh, este logramos. pasaje me hace recordar una nota que veía en las noticias con respecto a, a esa tragedia que hubo de ese edificio de apartamentos que se cayó en la, en, la, en la Florida. Y estaban entrevistando a una persona que gracias a Dios... Eh, dice que ella, que, que la, la despertó el señor. Que el señor la despertó, en ese, porque no, yo creo que no estaba muy dormida, porque oyó unos. ¿Lo que ha sido? Unos tronidos y dijo: Yo creo que dejé la <ríe> pues puerta. O sea, a lo mejor el señor ahí la despertó. <ríe> dejé la, la puerta tronidos, abierta y que se levanta. Y. Y con lo que pudo, se, se cambió nada se más. Se vistió rápido. Y. Y, y sale salió. El... Y salió, ¿verdad? Entonces. Y, y le, le preguntan Porque me imagino que en la charla Que tuvieron antes de, sí, de esa entrevista sí. porque Las entrevistas las, las hacen muy chiquitas Pero la plática antes puede haber sido muy amplia Amplio. ¿Era una persona que le gustaba vestir bien? Que le gustaba tener Sus comodidades Por co eso vivía sus, ahí. Sí, sí. Claro eh, Es un, eh, un lugar que rentan para vacacionar Sí es, Y ahora no tengo más que Cuatro ganchitos ahí ah, okay. Siempre <ríe> tenía su closet llenito de ropa Antes tenían Los closets llenos Y ahora nomás más tenían pues, cuatro garritas Ahí por así decirlo uh -huh. De una manera muy, Sencilla, muy, muy, sí. muy simple verdad ¿Y qué aprendió esa mujer? <coughs> Disculpen ¿Qué aprendió esta mujer? Que el afán de nada le sirve No no, pues, es que en realidad, en realidad, así es, nos afanamos por muchas cosas, ¿verdad?, por, pues, o sea, quieres tener tu propia casa, tu propio carro, tener todas las comodidades, el, el que comer, el que vestir, eh, que los muchachos estén en buenas escuelas, y, y de repente no, no sabes qué pase y como todo lo que hemos visto de desastres, eh, por decir, en, uh -huh. en California, eh, esas mansiones grandísimas, preciosas, y que de, de un momento a, a en otro ya quedó en nada, ¿por qué? Porque se quemaron, porque hubo incendios y hasta sí, y sí. personas. O sea, ahí, ahí, ahí el Señor nos está mostrando todo. Eh, entonces, eh, el afán y la ansiedad enferma. Yo no sé si ya te ha pasado algo, mi amada, algo a ti, mi amado pero con los años que tenemos de estar ministrando, los años que pasamos en, ra, en, en la radio, y tenía un horario, ese programa me, me, me encantó, muy, la muy, verdad. Muy bueno. Eh, porque bendecido, era de, de medianoche. Bendecido. Era de las 12 de la noche a las 2 de la mañana. Bendecido horario. Era un horario en vivo. Y no, no faltó quien me dijo, no, mientras que ustedes están ahí... Luchando, orando y hablando con la gente, pues muchos están dormidos, incluyendo pastores. Uh -huh. Entonces no hay a quien acudir. Y entonces nosotros en, en, éramos. En una el necesidad, medio. pues si sí, no, no, la gente no tiene, eh, o sea, con esa confianza de, de, de poder llamar, ay, me está pasando esto, puedes ayudarme. Exacto. Entonces, eh, nosotros no, no lo hacíamos con ningún propósito de... con ningún mal propósito, sino por el contrario, eh, todo el tiempo que nos dedicamos a ese programa, que fueron varios años, pues eran de servir. Para, para, eran sí, de servir. para bendecir. Y, y déjeme decirle, con toda franqueza, y mucha gente no lo entendió. Uh -huh. Sí, no. Y no lo entendieron gentes que sí deben haberlo entendido en el momento uh -huh. por la posición que tenían dentro de... de, de, ¿De el, el, los ministerios? O... Es, exacto. Uh -huh. Y es increíble, pero a, a, así es. Incluso me recuerdo un día que llegamos a, a la radio y ya era la, ya a la medianoche. Y un pastor que ya se, inclusive, falleció. Dijo, ¿y tú qué tienes que darle a la gente? Pues yo nada. Lo que el, Pero, señor, el señor tiene mucho. Lo que el Señor <ríe> me dé nada más. Pues, sí. El Señor tiene mucho. Y dicen nada más cómo son las cosas. Él estaba afanado pensando, bueno, y, y, y, hermano, ¿qué, qué, le, ¿qué les puede dar? ¿Qué les puede decir? ¿Qué, qué? Es que no soy yo. Pues no. Es no. Dios. Y así han pasado los años. Y el Señor sigue dando. Amén. ¿Cuántas cosas hemos visto de milagros de parte del Altísimo? Pero es, Él es el que lo hace, no es nosotros. El... No, no, no, no, es el Señor en su grande amor y su grande misericordia. Verdaderamente así. Y eso es. que le platico, ya han pasado algunos buenas cantidades de años, ¿eh? Sí, sí, así es Porque fue prácticamente los principios de nosotros en la radio Y ya hace ya rato de esto Entonces El afán y la, y la ansiedad Destruyen Sí Dañan, sí. enferman Inquietan Y pasan un montón de cosas en la vida Que no sí. debieran de pasar No, no debieran de pasar y vamos a estar viendo aquí en este pasaje dos, tres, cuatro detallitos que tal vez le vayan a, a, a servir en su propia vida. Y eso es el interés, y ese es la, el, el, propósito. el propósito de que, que cualquier cosa que comentemos pueda servirte a ti, mi amada, a ti, mi amado, para que tú salgas adelante sí, en, en la vida. Amén, así es. Así <ríe> y vamos es. al verso 26. Dice, Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Fíjese. qué tremendo. Dice, miren a las aves del cielo uh -huh. y si las has visto con toda seguridad. Aquí hemos pasado mm, imágenes muchas, sí, no, pues, de, de muchos pajaritos, de, de muchas, muchas aves, diferentes. Aves. Sí. <coughs> Así es. Nadie les anda alimentando. Solitas. Dios les va proveyendo de, de, de su buscando. alimento. Sí. Ni sí. ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro padre. Pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Las alimenta. Amén. Yo puedo ver es... eh, eh, aves, por ejemplo, con un pico muy grande, a con un pico pequeño. Aves con pescuezos muy largos. Y otras con muy cortito. Sí. Eh, patitas muy largas. Otras muy cortitas. Ajá. Pero cómo Dios a cada eh, especie sí. le da lo suyo. Sí, sí, las habilidades <coughs> y todo. Y eso sucede también con nosotros los humanos. Sí, amén. Dios nos da a cada quien un algo o una forma o una manera... De cómo podemos desarrollar. Sí, sí, amén. El único problema que existe... Ojo, con lo que les voy a decir. Es cuando el mismo humano... No quiere y no permite que tú... Busques la superación. Y que no te enseñen a buscar de Dios. Sí. Que sí, pues están en contra de Dios. Entonces si todas las personas pudiéramos estar en, en esa condición de que no es tanto lo que yo te puedo ofrecer uh -huh. sino que tú buscando de Dios puedas obtener todo lo que a ti te pudiera hacer falta así es, amén y que no estés esperando nada de nadie sino que Dios te lo está proveyendo así como a, a las aves exacto, exacto entonces, mi amado, mi amada, mire, a, a los únicos sabes que sí tienen que estarlos alimentando y, y a todos los, los que estén por ahí, es, en, en los zoológicos. Son los que están encerraditos. Porque los tienen encerrados, exacto. Sí, están encarcelados las pobres. Eh, exacto. A Eso sí, se ven en la obligación de darles hasta agua, comida, eh, sí, limpieza pues, el, y atención los gatitos los, las mascotas y todo lo que la gente tiene pues se encarga de ellos eh, exacto pero si, si nosotros buscamos de Dios entendemos a Dios y vemos al Dios que es un Dios proveedor y que nos da las habilidades uh -huh, y uh -huh. que no nos acostumbramos a depender de nadie sí. es, es como cuando uno se casa Tanto el hombre como la mujer La mujer y el hombre <coughs> uh -huh. Dejan o uh -huh. debieran uh -huh. dejar de, de, de, de tener la tutela de los papás De los papás y ahora sí, como quien dice, pues Arrascarte con tus propios uñas Cada quien en, se en hace vida. responsable de, de, de su hogar, de su matrimonio Y que no te falte Nada a ti ni a mí O sea, trabajar los dos En, en, en común, en esa misma fe Y, y estar en común acuerdo En todas las cosas para llevar Bien todo ¿Te imaginas Con todos los años que Tenemos de casados Que hubiéramos tenido que depender de tus papás o de mis papás sí no no pues este ¿Qué, qué hubieran hecho ellos cuando ya, cuando van a cuando ya faltan porque sí. llega un término sí, porque debido. una una cosa es que, que te apoyen que te ayuden cuan, cuando hay una necesidad bueno uh -huh. ya sabes que ahí tienes este la familia que uh -huh. ellos te van a pero es en, en necesidad, no siempre. Exacto. Y eso pues gracias a Dios porque está la familia y hay el apoyo y, y pues primeramente el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces lo, lo más importante es que Dios nos dé la capacidad, que nos dé la sabiduría para nosotros buscar la forma de cómo estar cada vez mejor y que seamos sí. nosotros mejor los que ayudemos. ...y no los que somos ayudados. Pues sí. sí, sí. Eso es lo mejor. Mira, lo, lo, los países comunistas... ...hablando de... ...de Tostén. Normalmente los países comunistas... ...son los que se encargan de proveer... ...a la gente. Y la gente se convierte en esclavos de ellos... ...que nada más trabajan... ...pues para el gobierno. Uh -huh. Entonces... Son muy pocos los comunistas que, que progresan. Y los que progresan normalmente, pues son los que están con el gobierno. Sí, pues sí. Y lo podemos ver en. Voy a mencionar nomás dos países. Sin conocerlos a fondo, porque nunca he vivido en ninguno de los dos: Cuba, Venezuela. Todos los que están. Dentro del grupo de, de, de gobierno, eso también. Sí, porque están en, en estricta obediencia a lo que el, el gobierno les manda, les dice. O sea, los, los del grupo de gobierno, es también, porque tienen mano suelta para agarrar cosas. Uh -huh. En Venezuela pasa exactamente lo mismo. Entonces, todos los países no quieren que la gente progrese porque esa gente no les sirve para su, su para su sistema sí, de, de, de claro. gobierno entonces ¿qué es lo que hay que hacer? buscar la forma de cómo Dios bendiga nuestras vidas, nuestras mentes nuestros corazones y que vayamos adelante esto es en Así cuanto es. a lo humano pero en cuanto a lo espiritual ahorita vamos a ver cómo Dios quiere que sea Vamos a ver ahora el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Pues... O sea, un codo son 45 centímetros. Sí. Así, hablando de... Por más eh, ejercicio que hagas y lo que comas, eh, muy saludable y todo, no, no, no puedes este, añadir. Todo va a ser su tiempo. Si, si estás en el crecimiento, poco a poquito vas va, va, va a poco, creciendo. Así es. Entonces, uh -huh. aquí nos está dando un, un, un, ya un gran ejemplo: que por más que nos afanemos, no vamos a poder hacer lo que no podemos no. realizar. El crecimiento lo da el Señor. E Exacto. Uh -huh. Nos pasamos al 28. Y por el vestido, porque qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Fíjate, ¿qué, qué, qué tremendo? Ahí está poniendo a los niños del campo. Y es como hemos visto algunos paisajes con, con las flores, el, sí, las flores tan preciosas, van creciendo, más? se van abriendo las flores ¿sí? Pero nadie las está eh, haciendo con las manos. Dios no. les da esa capacidad a esas plantas uh, a, a, a que tengan ese follaje los colores los colores eh, vemos los pajaritos también de colores bueno, es precioso lo que Señor hace pero te... todo, cuidado cuando Dios es el que pone la mano así es, cuidado así eh es, así es, porque Dios lo sabe hacer bien hecho amén, Dios cuando creó este mundo lo creó a la perfección. Claro. Nosotros somos los que hemos, hemos tratado de descomponerlo. Descompuesto el, el, el universo. Descuidando todo. Uh -huh. Así nosotros es. la atmósfera la contaminamos nosotros. Los ríos y los mares. Pues sí, pues es el humano. Es el, nosotros es los el, humanos somos los que ensuciamos el eso. Ser humano, sí. Tan desobedientes. Y por eso las ciudades tienen que, que tener un equipo de limpieza por todo el basural que nosotros desechamos. Sí, sí. Y que tiramos, y a veces de una manera incorrecta. Todos los, uh, los uh, humos, contaminaciones de las fábricas, los carros, y to todo lo que hay en el ambiente, pues es el humano. Somos nosotros. Dios lo hizo bien, y lo hizo bien hecho. Pero nosotros... Ay, qué cabezas duras somos. Sí, sí, sí. Cabezas muy duras, eh. Que así si es. físicamente pudiera estar el Señor con nosotros, oh, cuántos coscorrón nos daría. Sí. Y, y los recibimos, pero no físicamente así. sí Sino sí. con los resultados en de nuestra conducta. En diferentes maneras, sí. Esos son los corrones del Señor. Dice que Él paga al ser humano todo lo que haga en persona. Uh -huh. a, así es. Entonces, eh, hay un pasaje eh, que te preguntaba hace ratón: uh -huh. de Romanos, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. eh, Uy. Ahí de, de Romanos. Eh, Es Romanos Que es, eh, 14, 7. Te, ¿Te comenté ese pasaje? 14, eh, ¿no? Sí, es Romanos 14. Ah, eh, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno eh, muere para sí. No, no, no es no, ese. Ese. no. Bueno, ahora okay. me Para no desviarnos del, del, del tema Cada quien vamos a dar cuenta con Dios Dicho de otra manera Sí, o sea, en bueno, el 6 dice El que hace caso del día Lo hace para el Señor y el que no hace no, caso no, no, no es ese, no, ese es o, otro. Okay. Eh, eh, <coughs> ok Dios Dios en su hermosísima voluntad uh -huh. Hace todas las cosas y las hace correctas y perfectas para beneficio de, de nosotros. Amén, amén. Y viste lo que sigue diciendo aquí. Vamos a pasar, dice aquí que la, sí. los dios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y viste la comparación que hace el Señor aquí. Dice, pero os digo que ni a Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Como uno de ellos. Salomón fue el, el hombre más rico del mundo uh -huh. es lo que se, se tiene como conocimiento de ellos sí porque venían de los pueblos lejos y le traían sus baúles llenos de, de tesoros y de prendas y de oro plata, alhajas sí. y, y, y se dice que los tenía hasta en una cueva que... que porque era su caja fuerte. Ajá. O en el palacio. Yo, yo no sé exactamente. Porque no, no hay nada que nos diga dónde, dónde lo guardaba. Uh -huh. Pero... Dios es el proveedor. Y comparó a los grillos del campo con Salomón Sí. Así es. Dice nada más. La comparación... Del hombre más rico que ha habido en el mundo, ni siquiera él. Ni siquiera él. Se, se pudo vestir uh -huh, como uh -huh. un lirio del campo. Exacto. Y del campo. O sea que, que no estaba injertada esa, esa planta ni nada para ser más hermosa. Sí. Naturalita. Natural, natural. Naturalita. Y esto es lo que está diciendo el señor aquí de esa manera. Así es. Aquí uh -huh. el, el beso que no. hay usted Romanos 14, 12. Uh -huh. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de Ajá. sí. A man de manera que, de cada, manera uno de nosotros que cada uno de nosotros, de nosotros dará a Dios cuenta. Dará a Dios cuenta de sí. De, de, de lo, de, que, de lo hace, que hizo. De lo que uno hace. Entonces, tú, yo y todo el mundo vamos a dar cuentas. Tarde uh -huh. que temprano. Sí. El, el problema es cómo nos vamos a presentar delante del altísimo. Porque todo está sí. quedando escrito en los libros de la vida. Todo está quedando. Es como si nos estuvieran tomando un video de, de todo, de nuestro diario vivir. Sí, por ejemplo, aquí van a ver en, en este video, los que llegan ya tarde. Uh -huh. eh, el principio no lo empezamos como, como siempre. ¿Por qué? Porque tuve una pequeña falla al inicio Sí Pero no lo quise quitar Para poderlo utilizar Como un ejemplo De que así como Como se estableció el video uh -huh. Así va a salir ¿Con fallas? Sí, con fallas uh -huh. ¿Con errores? Sí, con errores Sí pero esto que nos sirva como un punto de referencia. De referencia. De, ¿De que, que somos falibles. Y de que lo que dice aquí en Romanos. Romanos 14, 12. Uh -huh. A Dios le vas a dar cuentas tarde Porque que temprano. Cada un uno día. de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de lo, o sea, de lo que uno hace. Y así, vean el principio del, del video. Y van a notar pues, que, que hubo una, una falla de parte nuestra. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque yo lo hago todo aquí. Y sí. en segundo lugar, porque no tengo a nadie a quien darle un coscorrón si se equivocó. Pues sí. Entonces tendría que yo dármelo solo. No hay ningún técnico asesor. <ríe> Entonces, no tengo ningún director de cámara ni nada de eso como para que... Para que esté diciendo, haz de aquí, haz de allá, o quítale, o ponle. O... Sí, como lo bueno. sucede en las compañías sí. donde. Um, están haciendo los cosas. Todo cons... el personal. Uh -huh, uh -huh. Pero vamos a continuar, porque ya son 29 minutos, casi 30. Sí. Entonces. Eh, 31. Dice, no os afanéis, pues diciendo que comeremos. Ah, ah, bueno, vamos a, a, a, a hablar otra vez del 30. Sí. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿eh? Ay, eh, hombres de poca hombres fe. Hombres de poca fe. Por eso tenemos que tener la fe en el Altísimo, de que Él es el que se va a encargar de dirigirnos. Él se va a encargar de dirigirnos. Mira, hubo personas que plantaron esas, esas, es, esas flores, flores preciosas. Pero el desarrollo de la flor lo dio el Señor. Sí, ¿no? y con el, el viento y el sol se marchitan y, y, y se caen las flores. Pero vuelven a, ser, vuelven a, a, a ah, otras. vuelven a resurgir. Otras. Eh, exacto. Es una renovación constante. Y nosotros estamos que, que, que, que esa, esa renovación constante. Uh -huh, uh -huh. Ahora sí, si vamos, vamos al 31 si no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque es el afán. Es el afán diario de todos y no, cada uno de nosotros normalmente. El diario vivir. Sí. Qué preciosos Cuando tenemos la mamá que prepara los alimentos... Y los hijos que nada más saben comer. ¿Qué más saben de comer? Ay no, eso ni me gusta. ¿Acaso cuando, no sucede esto en, en casa a veces? Cuando ¿O hay, ha sucedido en casa? Cuando hay criaturas que pues no tienen que comer. Algunos decía yo cerrado, eh, como Cuba, como Venezuela. En los reportajes que se han visto, la gente tratando mm. de comer hasta de la basura. Sí. Qué tremendo. Sí. Cuando ha sido un país rico. Sí. Por el petróleo que ellos tienen. Así Pero, es. Pero ¿qué es. pasa con ese dinero, de ese petróleo? Pues no es que es del pueblo. No, el pueblo no es dueño de nada, no. más que de lo que trabaja. El Señor hizo toda la creación, todo lo que hay en, en este mundo, Él lo hizo todo. Entonces, mi amado, mi amada. Fíjense, bueno, nosotros como mexicanos, pero acá viviendo en este, en este país. Desde que yo me recuerdo, siempre se ha dicho que el petróleo es de los mexicanos. Y esa es una vil mentira. Porque a mí nunca me, me dieron. Oye, ten este barril de, de, de petróleo es tuyo. Es que. ¿Dóselo? No, no. Queremos adueñarnos de, de, de todo lo que está en el país sin, sin ser de nosotros el, el, lo que hay. O sea, es, aquí en el, Estados Unidos. El Señor, el Creador. De aquí todo. en Estados Unidos. Todas las personas que tienen sus tierras, sus, sus ranchos y todo eso, si encuentran petróleo ahí, es de ellos. En México, si tú tienes un rancho, tienes una propiedad y hay petróleo ahí abajo, no es tuyo. No, te lo quita el gobierno. Es del gobierno. Es de petróleo mexicano. Pero, pero petróleo mexicano es de todos los mexicanos. No es cierto eso. Ha sido un engaño. Es un engaño total. De muchos años, pero que no nos damos cuenta cuando se nos ha mentido por toda la vida. Y es que esas, esas mentiras se arraigan y se creen y, ¿Sí? y ahí están. Como los que creen que Dios no existe. Entonces, como la Biblia nos habla de cómo Dios empezó la creación. Amén, así es. ¿Por qué no creerle a Dios? Somos sobre creación de Dios. Y cuando podemos ver las maravillas de Dios, uh -huh. pues no nos queda duda de, de que lo que dice la Escritura, pues es cierto. Claro. Por eso yo les digo que siempre que les prediquen, pero que les prediquen con la palabra. Amén. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque es la que nos va a guiar a, guiar. a toda verdad. Así okay. es. Ya para ir terminando vamos al verso que sigue, 32. Uh -huh, 32, porque los gentiles, los gentiles, todas estas cosas, Todas, pero vuestro Padre Celestial, sabe de qué tenemos necesidad, de, de todas estas cosas, de todas estas cosas, fíjese bien, lo que dice el verso 32, subráyelo por favor, porque los gentiles buscan todas estas porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿quiénes son los gentiles?, pues nosotros, La los gente. seres humanos. Pero vuestro Padre Celestial, ¿sí? Digo, para que se, se entienda y se comprenda lo que Dios trató uh -huh. de decir aquí, o el Señor Jesús trató de decir aquí, cuando estaba Él dando estas palabras. Ajá. Uh -huh. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe o sea, que tenéis necesidad de, de todas estas cosas. cosas. Uh -huh. O sea, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Así es, así es. Pero humanamente nos esforzamos, nos afanamos, uh -huh. sufrimos afanándonos. Sí. Y como nos estamos afanando, y no se conci conciben las cosas, sí, como entra la, la ansiedad. Sí, este, como que queremos ayudarle a Dios. Sí. <risa> o sea, hay, hay un dicho ya, ya que lo dijiste Y nunca lo he repetido Yo creo, no, no recuerdo eh, Ayúdate que yo, yo Ajá, te ayudaré Que Dios dice Ayúdate que yo Es mentira, Dios ayúdate. nunca lo ha dicho así No Él dice, mira que te mando a que te esfuerces Y seas valiente, no temas <risa> ni desmayes Porque yo soy Jehová tu Dios Entonces sí, eso de que si lo, Es de los que acostumbran a decirlo No lo diga mal porque es una mentira Dios no dijo eso No Ayúdate porque yo te Esfuérzate yo te... y sé no, valiente no no, no. no, no Dios no necesita temas. tu ayuda Dios no necesita que tú lo empujes eh, Pensando de, de la manera que a veces piensas Si Él ve que te esfuerzas, Él te va a ayudar Él te va a ayudar Si lo tomas en cuenta si lo tomas en cuenta. Si lo tomas en así cuenta. así de fácil, así de sencillo. Toma en cuenta a Dios en todos tus actos, en todos tus hechos y vas a tener la bendición del Altísimo con toda seguridad. Así es. Entonces, para ir terminando, verso 33. Fíjate bien lo que dice este verso 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os oh, serán añadidas Vestido, comida todo, todo Todo lo que necesitamos. humano Todo lo que necesitamos es... mi, amado, mi amada Mateo 6.33 Si quieres subrayalo en tu biblia Va a buscar primeramente el reino de Dios De Dios y su justicia Así es Esa falla Que tuvimos al principio me permitió tener que orar. ¿Para qué? ¿Para qué sea el que nos dije Sí, amén. El, cuando yo lo hago, ese. a mi manera, pues, ¿para qué quiero a Dios si ya lo hice? Sí, no, no. Ah, o sea, tenemos que, que tomar en cuenta a Dios en todo lo que vamos a hacer para que Él sea el que nos, nos dirige, nos ayude, nos dé la sabiduría, nos dé lo que necesitamos para poder eh, expresar. Entonces, su en ese texto, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Serán añadidas. Imagínate, sí. ¿a poco no es hermoso esto, mi amado, mi amada? ¿A poco no te agrada esto? Vamos buscando al Señor. Uh -huh. No esperes que nadie te lo dé. Busca al Señor. Y Él proveerá. Uh -huh. Él dará. Amén. Y te va a llegar como menos lo esperas. En el momento que menos lo esperas, así. a decir, ay, Señor, gracias por esta bendición. Amén. Amén, así es. Porque a nosotros también nos ha llegado. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Exacto. Con eso cerramos. Su propio mal. Así que no os afanéis por el día de mañana. No te preocupes por el día de mañana. Preocúpate porque hoy lo hagas bien hecho todo uh -huh. conforme a la voluntad de Dios. Así es. Conforme a la voluntad de Dios, hazlo, hazlo. Tú también puedes hacerlo. Uh -huh. Y deja que Dios guíe tu vida. Deja que Dios te dé. La paz, el amor, la confianza, la seguridad. Y así como se abrió esa ventana y se ve esto, así que sea tu vida, sea como una ventana abierta hacia un campo hermoso. Así es, así es. Porque el día de mañana traerás su, su afán. Amén. Y cada día, cada día que vivimos, puedes toparte con una situación diferente. Cada día, cada día, cada día. Uh -huh. Entonces, ¿qué mejor que estar conscientes de que lo más primordial e importante es que busquemos de Dios? A Dios. Cada día. Así cada es. Día. Porque por gracia soy salvo. Es un pedacito nada más. Uh -huh. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es donde Dios. Uh -huh. Es donde Dios nos decía ahí Efesios 2.8. Entonces Dios repartió a cada uno la medida de fe, según Romanos 12.3. No hay razón de, de disputar esta verdad. Dios te ha dado la medida de fe. No es una medida sino la medida. No importa cuán pequeña sea tu fe, la cantidad de fe no es lo importante. Con Jesús, Él declaró que la fe aún como una semilla de mostaza puede remover una montaña. Amén, así es. Una montaña, así es. Estaba leyendo una porción ahí de un libro de Don José. Así es. Si quieren saber de dónde lo, dónde lo leyó. Exacto. En el capítulo 26. Entonces, mi amado, mi amada. Aleluya. Qué importante es que nos preparemos. Y que dejemos que Dios guíe nuestras vidas. Cada día, cada día. Cada día. Que cada día que amanecemos, amanezcamos en las manos del Señor. Amén. Así y que es. Que Él cuide de nosotros. Amén. Mi amados, mi amadas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Por la oportunidad de estar haciendo estos videos. Damos gracias a Dios. Sí, amén. Por la bendición de podernos dirigir a ti, precisamente, a través de este medio. Amén, Aunque tú no estés aquí con nosotros, pero a través de este medio y a través de esta camarita que tengo. Alabado y glorificado sea el nombre Nos permite Señor. llegar a, a tu teléfono, a tu tableta, a tu computadora, en lo que tú estés viendo. En el programa que estés utilizando. Puede ser. Facebook, puede ser YouTube, puede ser eh, Cualquier, donde quiera que lo tengamos Pero te llega a ti precisamente porque Dios lo permite Dios nos está permitiendo Dios es, Dios es un Dios permisivo sí, Para que se anuncien las buenas nuevas para todo el mundo Amén, amén. Y es lo que estamos tratando de hacer Voy a pedirle a mi esposa que Ella haga una oración por ti y luego yo termino con una oración más para bendecir. Amén. A ustedes que nos ven y nos escuchan. Amén. Oremos. Padre, le alabamos, le glorificamos, le damos honra, gloria y alabanza, Señor. Le damos gracias, Señor, por su bendita palabra. Gracias, Señor, por los temas de reflexión que usted nos enseña y nos muestra en su bendita palabra, Señor. Cada día, cada día usted nos habla, Señor. Y gracias, Señor, por hablarnos de, de la ansiedad, Señor, que, que este mundo, eh, estamos en este mundo tan difícil, pero sabemos que usted tiene todo en control, todo en sus preciosas manos. Estamos únicamente, Señor, que tenemos que acudir a usted en todo momento porque Usted tiene el control de todo, pero ah, cómo nos afanamos y, y, y nos da la ansiedad esa, padre, pero tenemos que acudir a usted, padre, porque usted todo lo puede, todo lo hace, simplemente tenemos que ponernos en sus preciosas manos, en esa fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Amén. de lo que no podemos Amén. ver. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y gracias, Señor, porque usted cada día, usted nos habla con su bendita palabra, Señor. Digo, pues, que por la gracia me es dada a cada uno, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga mayor concepto de, de sí, del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que usted nos ha dado a cada uno. Padre, ahí nos lo dice en Romanos 12:3. Y gracias, Señor, por su bendita palabra. En sus preciosas manos ponemos a cada personita que en este momento esté viendo y escuchando este video, Señor, con relación a esta reflexión. Padre, que usted dé el discernimiento y que usted toque vidas, toque corazones. Padre. Y que este video, Señor, a la persona que le haya bendecido, que lo comparta, Padre Santo, en sus preciosas manos, ponemos a cada personita que ve y escucha estos videos, Padre mío. Gracias le damos por su grande amor y su grande misericordia. Gracias, Señor, porque podemos tener estos medios para poder bendecir a mucha gente a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Padre santo y eterno y maravilloso. Aleluya. Santo eres, Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto anhelamos, Señor? Que cada palabra que salga, Señor, de nuestros labios. Sí, mi Cristo. Ven totalmente ungidos por su amor, por sí, su sí, poder. Señor. Para que toda personita que ve este video. Sí, Señor. Y que lo escuche, Señor. Cristo. Sientan su mano de poder. Sobre sus vidas. Sí. Que usted, Señor, les está dando una enseñanza, les sí, está dando una sí, le está Padre dando una bendición, le está dando una palabra de aliento, de consuelo. Sí, mi Cristo, sí, Señor. Que le está diciendo usted mismo, Señor, qué tiene que hacer en la vida. Sí, Padre eterno. Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No podemos más que darle Padre, honra, Padre. gloria y alabanza sí, señor. por todo lo que está aquí. Aleluya, nota, alabado sea su nombre, Padre mío. Gracias, Padre Santo, Gracias, por señor. todos y cada uno de los videos que hemos podido realizar sí, hasta señor. este momento. Gracias, Señor. Que todos y cada uno de ellos, Señor, quede impreso su sí, sello, padre. Sí, su señor. amor, su poder y su gracia y su majestad. Es, mi padre para que a través de cualquiera de ellos, Señor, usted bendiga esas vidas. Sí, Señor. señor. Pues se y en especial en este Gracias, último, Señor. Padre Santo. ¿Qué estamos haciendo, señor. señor, en este momento, en este día, en esta hora? Sí, Señor. Y que el día de mañana, Señor, Santo Usted ponga y disponga de nuestras vidas para hacer el siguiente video. Sí, Señor. Pero, Padre Santo, Gracias, que cualquier Padre video Gracias, que ya señor. hemos realizado, que son cientos, Padre Santo, sí, que usted los luce. Alabado sea su nombre, Padre, gracias. Y que señor. vengan a hacer para la edificación de su pueblo. Sí, mi Padre, sí, Señor. Para su honra, para su gloria, y para, para su, alabanza, su honra, gloria, alabanza. En Cristo Jesús. Y a ti gracias, te digo, mi señor. amada. A ti te digo, gracias, mi amada. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Si estás en la necesidad de salud, recibela. Sí, Señor. Recibe tu sanidad. Recibe, recibe sangre. ¿Estás en la necesidad económica? Nombre, recibe la bendición del Altísimo. En el nombre de Cristo Jesús. Por esa ¿Tienes un problema moral, espiritual? Calvario. Recibe la bendición del Altísimo. Recibe la bendición, recibe la bendición. ¿Estás pasando por un mal momento en ese, en ese instante? Sí, recibe señor. la bendición, recibe la paz. Recibe, recibe, recibe la de, bendición de, recibe en el de nombre de Jesús. Por esa sangre vertida en la cruz Padre, del Calvario. Gracias, gracias Señor, gracias Padre. ¿Cómo decirlo, Señor? De amor, padre mío. Si usted es el único que, que tiene palabras nombre, de vida. Señor, solamente. Sea usted, Señor, el consolador. Gracias, Padre. Para todo alma afligida. Sí, señor. Que sea usted, Señor, quien ponga la paz y el amor sí, sobre cada vida. Aleluya. Y a ti te digo, mi amada. Bendito a ti te digo, señor. mi amado. Recibe la bendición. En el nombre del Padre. En el nombre, del, en nombre del, Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. amén. Y amén. Gloria al Señor. Pues bendiciones, mis amados. Alabado, Una vez el más. El video se nos va a los casi 50 minutos ya. Bueno, alabados y glorificados el nombre del Señor. El Señor, les bendiga. Un abrazo. Sus amigos de siempre, Elida y Rafael. Y no olviden compartir el video. No claro olvides compartir el sí. video. Bendiciones. Bendiciones.